6 en punto, buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, gracias por acompañarnos en la presente emisión, saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo de www.enlacetelevisión.com. A continuación los titulares de la presente edición informativa. La Corporación para los Derechos Humanos, credo, se pronunció ante los señalamientos que hizo un grupo armado al margen de la ley. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos emitió carta para la población civil del Magdalena Medio. Familias del sector del Muelle se encuentran preocupadas debido al desbordamiento del río. Comunidad denuncia nuevamente presencia de semovientes en la vía Yuma. En los deportes, ya está a la venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera versus Millonarios. Para este encuentro habrán dos precios en la boletería. Aprenda a realizar trabajos funcionales que le permitirán mejorar su aspecto físico y su salud bajo la asesoría del entrenador personal, Lam Henry Morales. Y al cierre, el Colegio Intecoba celebró su aniversario número 26 con diferentes actividades realizadas por sus estudiantes. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos emitió una carta para la población civil del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credo, se emitió una carta abierta a la Sociedad Civil del Magdalena Medio en la que reitera su rotunda condena ante la violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se ha venido cometiendo contra la población del distrito y sus alrededores. En esta también manifiesta que la expansión y posicionamiento de grupos armados ilegales solo es posible gracias a la alianza, acuerdo y consentimiento de sectores políticos, económicos y militares. Además, asegura que seguirá realizando una vehemente denuncia pública ante los hechos y presuntos responsables de acciones que atentan contra la vida y los derechos de las comunidades en los territorios. Por último, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos hace un llamado a la sociedad del Magdalena Medio a generar una amplia movilización en defensa de la vida de los derechos humanos y la permanencia en el territorio. Asimismo, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, se ha pronunciado en las últimas horas ante los señalamientos que le hace un grupo armado al margen de la ley. Ante la mención que se hace en un video presuntamente de la Autoría de Bandas Delincuenciales de Barranca Bermeja, en las noticias llegó hasta Credos para conocer su reacción ante la mención. Nos atendió Ramón Abril. Claro que no es delincuencia común. El llamado que nosotros hacemos como Organización Defensora de Derechos Humanos a las autoridades civiles, militares y policiales es que se reconozca una problemática de la presencia de un actor armado, un grupo armado ilegal en la región y que sencillamente no se reduzca a simples conflictos por ollas de microtráfico en la ciudad. Yo creo que el problema es mucho más grande y tiene que haber un reconocimiento para que puedan desarrollar las acciones acordes de acuerdo a la problemática que tenemos. Abril se refirió al origen de ese hecho y señaló en particular un grupo armado y su accionar en una amplia geografía regional en esta zona de la patria Este año hemos presentado cerca de 18 comunicados o pronunciamientos públicos, hemos presentado tres boletines y un informe en el cual damos cuenta de cómo ha sido todo el proceso de expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia en toda la región del Magdalena Medio, pero además cómo esto genera un control tácito efectivo en todo el territorio y en especial en la ciudad de Barranca Bermeja. Indicó que la reacción de dicho grupo armado obedece a la denuncia que sobre su accionar ha hecho credos pues lo que nosotros decimos es que sencillamente es una respuesta ante las graves denuncias que ha elaborado y que ha presentado públicamente la corporación ante el gran avance y expansión de grupos herederos del paramilitarismo de la autodefensa gaitanistas y su interrelación entre sectores políticos, económicos y militares en toda la región eh, por supuesto que lo que nosotros hacemos es una denuncia pública y no vamos a dejar de hacerla. Indicó Abril que una paz total como la propuesta por el gobierno nacional de Gustavo Petro en medio de este ambiente hostil hace difícil el proceso creo que es difícil, es difícil eh, el llamado que nosotros hacemos a la solución política y negociada y sencillamente lo que le estamos diciendo a los grupos armados ilegales es que se firme un acuerdo humanitario para el cese multilateral al fuego y las hostilidades. Recientemente, este 21 de octubre, vinimos de una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos en alianza o digamos al tiempo del lanzamiento de la mesa humanitaria del Magdalena Medio y el acuerdo humanitario, en el cual decimos que en el marco de la confrontación se tiene que sacar a la población civil y a sus bienes de la guerra y que este es el primer camino para comenzar a construir la paz total. Se dijo finalmente que ante estos señalamientos y amenazas, Credos adopta sus medidas de seguridad, pero le exige al Estado la debida protección. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, participó de la Junta Directiva de Cor Magdalena, realizada hoy en Barranca Bermeja. Vamos a hacer inversiones en todo el país para atender la ola invernal a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos desde Palacio centralizado todos los esfuerzos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todos los ministerios aportando cada uno lo que le corresponde, vivienda, salud, en fin. Y en lo que hace al Ministerio de Transporte tenemos el sector unificado, para atender las emergencias a través de las concesiones, a través de nuestros operarios, de nuestra maquinaria amarilla. Tenemos previsto por ahora más de 400 mil millones en recursos en lo que hace en vías y en las concesiones tenemos lo necesario de equipos para todo lo que tiene que ver con la concesión como con las vías alteradas. Ministro, el proyecto de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, ¿cómo va? ¿Se va a seguir? ¿Se va a intentar? Bien, ustedes bien saben que cuando terminó el gobierno anterior había fracasado en dos ocasiones el proyecto nosotros asumimos y hemos venido trabajando a través de la ANI en qué vamos a hacer por ahora hay una decisión vamos a separar el dragado y el tema de la navegabilidad del río y estamos por definir, uno con el tragado, hacerlo a través de Cotecmar, que es nuestra empresa, la Armada y otro, lo que es la navegabilidad, por definir si lo hacemos como iniciativa privada o como una ¿Y ¿Los no, recursos están asegurados? Los recursos están asegurados, como están asegurados que es el presupuesto que va a aprobar ahora Cor Magdalena de más de 200 mil millones para el tragado y la navegabilidad del río durante el 2023 y, y los recursos de lo que queda el año 2022 ya fueron aprobados e incorporados al presupuesto de Cor Magdalena la semana pasada. El desbordamiento del río Magdalena tiene afectadas a varias familias del sector del muelle en la Comuna 1 del Distrito. A Enlace Noticias llegó la denuncia de un habitante del sector del Muelle Comuna 1, donde manifiesta preocupación debido al desbordamiento del río, ya que varias casas de este lugar se están inundando. La comunidad del Muelle de la Comuna número 1, le hacemos un llamado a nuestras secretarías y entidades competentes para que atiendan lo que se está presentando acá en el sector con respecto a lo del agua, ya que el río se está desbordando. Y las casas, ya algunas casas se están inundando, pero por parte de la alcantarilla. Se está devolviendo del agua del río, está entrando por las alcantarillas a las casas y al sector del muelle. De la. 50 con primera A es donde está la problemática, no hay basura en las rejillas, no hay basura porque ya se censuró la comunidad, no baja el agua. La comunidad le hace el llamado a las entidades competentes para que atiendan esta problemática que pone en riesgo la tranquilidad de estas personas. La comunidad denuncia nuevamente la presencia de semovientes en la vía Yuma. Comunidad nuevamente denuncia la presencia de semovientes en la vía Yuma manifestando que esto pone en peligro la vida de los conductores que por allí transitan y también la de los animales nuevamente tenemos el ganado sobre la vía aquí estamos en el intercambiador vemos nuevamente vamos por acá, nos encontramos nuevamente con este panorama nuevamente el ganado sobre la vía exponiéndose a causar un accidente Ganado pues, sin control totalmente sobre la vía. Se espera que las autoridades competentes tomen control sobre esta situación que ha sido denunciada en varias oportunidades por la comunidad. Recordemos que ya se han presentado accidentes fatales por esta razón en la vía. Cerrada se encuentra la vía Landazur y Cimitarra por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Se prevé que el retiro del material puede durar hasta tres días. Derrumbes por las fuertes lluvias en la troncal del Carare mantienen restringido en su totalidad el paso por la vía, dejando incomunicado a los municipios de Landazuri, Cimitarra y Puerto Araujo en el municipio de Santander. Según reporte de Invías, la emergencia se registra en el sector Puerto araujo y kilómetro 43 y 52, por lo que incitó a los usuarios a utilizar las vías alternas Bucaramanga, San Gil, Socorro, Oiva, Barbosa, Tunja y Bogotá. Según información suministrada, los trabajos con maquinaria amarilla para retirar las enormes rocas y el lodo del tramo vial podrán tardar aproximadamente tres días. El alcalde Henry Riaño de Civitarra se refiere al derrumbe de la vía que tiene incomunicado a su municipio con Landazuri en la troncal del Carare. Sí, ya hemos hecho una articulación con gestión de riesgo departamental con el señor gobernador para atender y mitigar la problemática que viene por ejemplo, debido a la oleada de bernardo Realmente la Escuela del Valiente es un punto que todos los tiempos de inundación vamos a tener es, esa misma es problemática. Lo que se está buscando con la Secretaría Departamental, que es la que, encargada y la que tiene que tomar acción al frente, es la reubicación del centro para poder que esto no ocurra en la magia de Halloween se siente en viva Este 29 de octubre visite y disfrute de cuatro zonas de diversión Con Pau Patrol de 3 a 6 de la tarde En la plazoleta del cuarto piso con sorpresas Y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante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 Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta. Milodoy Pack, $6,900 pesos. Aceite de girasol Oleocali cali, $8,400 pesos. Toalla de cocina favorita, 45 hojas, $1,000 pesos. Límpido regular, $5,500 pesos. Detergente Fab en polvo floral, $16,990 pesos.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 Promociones de aniversario en autoservicio en la quinta. Suavizante Suavitel Primaveral, $6,990 pesos. Crema dental Colgate Triple Acción, $15,990 pesos. Jabón Protex Vitamina, $6,500 pesos. Queso crema Alpina, $3,390 pesos. Harina de trigo haz de Oro, $1,100 pesos. Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo. Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility.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 Cárguese de regalos en Bestec y prepárense para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras y otras cosas. Visite Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Autoservicio La Quinta sorteará un carro 0 kilómetros por su aniversario número 33. Autoservicio La Quinta está de aniversario número 33 y premia a todos sus clientes con grandes descuentos del 28 de octubre al 20 de noviembre y el gran premio mayor un Renault Logan 2023 0 kilómetros. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta queremos invitarlo este 28 de octubre a nuestro gran aniversario número 33. Los esperamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas y puedan participar de estas grandes ofertas que hacemos pensando en ustedes. Adicional como todos los años traemos nuestro gran premio mayor, un vehículo cero kilómetros, un Renault Logan 2023 que lo rifaremos este 28 de diciembre del 2022. Preste mucha atención a los requisitos que debe cumplir para poder participar en el gran sorteo de un carro cero kilómetros este 28 de diciembre de 2022. ¿Y cómo participar en nuestro gran premio mayor? La mecánica es por compras de 70 mil pesos que incluyan tres marcas patrocinadoras, más frutas y verduras, pues participar en el gran sorteo de nuestro vehículo cero kilómetros este 28 de diciembre del 2022. Recuerde que entre más compras realice más oportunidades tendrá de ganar este gran premio mayor que sortea Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En otras noticias, con éxito se llevó a cabo el sexto seminario de región, paz y comunicación organizado por el Instituto Universitario de La Paz. Se realizó el sexto seminario de comunicación del Instituto Universitario de La Paz denominado Ciudad, región, paz y comunicación en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Nos encontramos realizando la sexta versión del seminario que tiene como tema fundamental el área organizacional. Tenemos invitados nacionales, invitados regionales e invitados locales. Y pues es de gran importancia seguir fortaleciendo estos espacios para los estudiantes y que puedan obtener y poder captar Todas las temáticas que cada uno de ellos nos están presentando en estos momentos para su diario profesional, personal y por qué no a nivel eh, interno en donde estén cada uno de ellos desempeñándose como profesionales o futuros profesionales. Este seminario contó con la participación de invitados nacionales, regionales y locales quienes resaltaron el tema fundamental como fue el del área organizacional. La importancia es poder fortalecer y que los estudiantes conozcan otra área de la comunicación ya que el, el perfil del comunicador social Unipaz está enfocado en el área del desarrollo pero no dejamos a un lado de que el comunicador social tiene o se desempeña en diferentes áreas como el medios, organizacional todo lo que hoy en día compete al área digital, entonces en esta versión quisimos incorporar toda el área organizacional trayendo diferentes ponentes para que puedan fortalecer esas temáticas. La coordinadora Eliana Andrea Díaz, resaltó que estos espacios son de suma importancia para los estudiantes tanto a nivel personal como profesional. ¿Listo? Desde la Secretaría de Salud se reportan 41 casos activos ante COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja. Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud, esta última semana, entre el 21 al 27 de octubre, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja y se notifican 16 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, tres nuevos casos positivos reportados en mujeres, para completar un total de 41 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. Se espera la recuperación satisfactoria de estas personas y se advierte al resto de la ciudadanía frente a los riesgos que aún se corren para adquirir el virus. Se recuerdan las recomendaciones de mantener el uso del tapabocas y guardar los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento y aislamiento en caso de considerar tener síntomas de gripa. La empresa electrificadora de Santander mediante información institucional da a conocer el servicio de atención preferencial a constructores. Contamos con un medio de comunicación directo entre la electrificadora de Santander y todos los actores de la actividad edificadora, el Canal Constructor. con el cual fortalecemos el relacionamiento y damos atención privilegiada a los constructores de la región. Nuestro principal beneficio es una atención preferencial a los constructores mediante una atención integral que nos permita un acompañamiento tanto técnico como comercial a todos los proyectos de acuerdo a sus necesidades. Para esto hemos dispuesto de un recurso profesional y una hoja de ruta que nos permite mediante visitas en terreno en el sitio de proyecto y mediante visitas eh, administrativas en la constructora poder hacer ese acompañamiento que nos permita orientarlos de acuerdo a lo que requieran de cara a los procesos de electrificadores de Santander. La interacción bidireccional entre ESA y sus usuarios siempre será importante. Por tal razón nacen este tipo de iniciativas. Bueno, la invitación es que construyan con ESA, para eso nos pueden contactar mediante nuestro buzón que es constructores.esa.com.co, nuestra línea de WhatsApp que es 317-437-6499 y allí con gusto los atenderemos y daremos el acompañamiento que requiera. Este programa va dirigido a todos los actores del sector constructor, tanto a la constructora como el contratista y el electricista. Con el canal constructor, esa quiere que los constructores sientan mayor cercanía con la empresa. Esa energía que transforma.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 Promociones de aniversario en autoservicio La Quinta. Salchichón Premium La Facenda $17,800 pesos. Salchichón Cerverón y Zenú, $14,150 pesos. Papel higiénico Scott de Rindemax, $11,500 pesos. Toalla Cotex Nocturna Tela, $13,990 pesos. Duo Pack Losa Cream Limón Blancox, $7,490 pesos.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 Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Tiene el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Promociones de aniversario en autoservicio La Quinta, toallitas húmedas Huggies, manitos y caritas, $4,990 pesos, pañal Huggies Actic Sec, etapa 4, $22,000 pesos, harina pan perlada, $3,700 pesos, avena de hojuela Don Pancho, extra contenido, $3,600 pesos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón.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 ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad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 Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar.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 Para este sábado hay previsto juego de Supercopa de microfútbol entre Barranca Bermeja FC y Nariño FC en el Coliseo Cubierto, Luis Francisco Castellanos. Tenemos un gran reto este sábado y es revertir el marcador adverso que tuvimos hace ocho días en Pasto jugando de visitante en el partido de ida, esta vez eh, Nariño viene hacia nosotros, eh, llega eh, para definir la serie, eh, el que gane esa llave pues, pasará a la semifinal, es decir, se meterá entre los cuatro mejores equipos de la Superliga, nosotros tenemos toda la intención, tenemos todo el punto honor, sabemos que no va a ser fácil, pero pero tenemos el microfútbol que, que nos da la esperanza de poder revertirlo. Por eso invito a todos los barranqueños, de verdad, eso es un proyecto de Barranca Bermeja. Estamos sacando la cara por nuestra ciudad. Eh, hay que acompañar al equipo mañana, este sábado, a partir de las 7 de la noche en Coliseo Luis F. Castellanos, para darle esa fuerza que necesitan los jugadores para poder sacar adelante este partido. Una de las figuras que integran este equipo, ¿quiénes son? Bueno, acá hay eh, figuras de planta como eh, está eh, Yair Medina que viene de una lesión y esperamos tenerlo para el partido, está Jesús Rodríguez, que hace parte de la cantera, Romel Conteras, que también hace parte pues, de la base que tuvimos hace muchos años cuando el equipo lo integraba a Media Selección Colombia. Eh, lo más importante acá eh, y es lo más significativo es que todos los jugadores son de Barranca Armeja. el equipo está plagado de jugadores de Barranca Armeja y esperamos que la gente nos acompañe. Y el rival fuerte. Sí, el rival fuerte en esas instancias los cuartos de final ya son instancias definitivas, son instancias donde cualquier cosa puede pasar por el que la categoría de los equipos, nosotros de verdad tenemos la esperanza de que el equipo pueda impregnarse de esa categoría que siempre lo ha mantenido en instancias definitivas eh, sabemos que no es fácil, pero lo vamos a lograr, los muchachos están concientizados se trabajó dura, duro durante la semana precisamente para conseguir un buen resultado y meternos en, en las semifinales que sería algo histórico para el equipo. ¿Vete a las invitaciones entonces. Quiero eh, convocarlos para que nos acompañen eh, este sábado en el Coliseo Lucefe Castellano a las 7 de la noche Es importantísimo que la gente nos que, que vaya con las bucuselas, con sus cánticos que, que los jugadores sientan que sí vale la pena luchar por esta camiseta Las ventas de las boletas de apoyo en Nazaroma Apoyo, eh, en Distrito 19 En las taquillas del Coliseo el día del partido Aprenda a realizar trabajos funcionales que le permitirán mejorar su aspecto físico y su salud bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Hola y seguimos con más actividad física, más trabajo funcional para todo el cuerpo. Trabajo de muslos, glúteos, estas estocadas laterales son buenísimas para fortalecer la cadera, glúteo medio, menor y mayor, los aductores pero sin dejar de trabajar también la parte superior, los hombros, así que vamos a hacer estocadas laterales y hacemos pres de hombro, pies completamente juntos, que es nuestro punto de partida, y vamos a hacer la estocada hacia un lado, teniendo en cuenta siempre controlar la espalda erguida, el abdomen adentro para desplazar la cadera un poco hacia atrás, así que empezamos, 3, 2, 1, Dianita, 1, y pres de hombro, 2, Este ejercicio que acabamos de hacer con 16 repeticiones, 8 derecha, 8 izquierda, lo podemos realizar 4 o 5 series y es un ejercicio excelente, funcional, te sube la frecuencia cardíaca, fortalece tu tren inferior y tu tren superior. a Ya está a la venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera versus Millonarios. Para este encuentro habrán dos precios en la boletería. Está todo listo para que se dispute la fecha 20 de la Liga Beth Lady Mayor en el estadio Daniel Villa Zapata este domingo 30 de octubre. La boletería para este encuentro tendrá dos valores dependiendo la forma de compra. El primer valor es de 30 mil pesos si se compra de forma virtual. Y el segundo es de 40 mil si se adquieren los puntos de venta autorizados. Es de resaltar que estarán habilitadas las dos tribunas del estadio Daniel Villa Zapata para que los amantes del fútbol disfruten de este encuentro a partir de las 4 de la tarde. La institución educativa Intecoa celebra en esta fecha su aniversario número 26. Allí se encuentra nuestro periodista Pedro Severiche con los detalles. Pedro, adelante, buenas tardes. El Colegio Intecoba celebra sus 26 años al servicio de la comunidad barranqueña, por lo que han venido realizando distintas actividades en el marco de esta importante fecha. Estamos cumpliendo 26 años de vida institucional, muy contentos porque son 26 años aportándole a Barranca Bermeja. ¿Qué actividades han cumplido? Bueno, hemos realizado varias actividades dentro del marco de los 26 años, actividades de tipo deportivo, estamos en las finales de fútbol, en las finales de juegos también de intercursos en primaria, estamos en este momento en una exposición de muralismo muy hermoso organizado por la profesora de arte y los estudiantes del grado décimo del Colegio de Intecoba, vamos a tener también muestra cultural esta tarde, tuvimos un momento también de acción de gracias, la parte espiritual es, es otra dimensión que también impulsa el colegio Intecoba. tenemos bailatón, tenemos concurso de ortografías para los niños de primaria y el Spilling Bee también para los niños de secundaria. El día de hoy se desarrolló la actividad de exposición de murales hechos por los mismos estudiantes en el que por supuesto son ellos los más emocionados. Bueno es un trabajo pedagógico que viene desarrollándose desde comienzos del mes de septiembre con los estudiantes de décimo y once del colegio Intecoba de la jornada A. Desde la asignatura eh, de educación artística se plantearon proyectos con la visión de los jóvenes frente a la realidad que los circunda. La primera vez que tenemos la experiencia que la profesora se le ideó por hacer esto al último, al último año, una experiencia muy linda. Compartimos con nuestros compañeros pues aprender a, a juntarnos más. Yo no sabía que tenía esa capacidad de, de dibujar tan grande, la verdad. Un mural de un metro o dos metros de alto. Es un, o sea, una obra muy grande para nosotros, pensamos que era un reto, pero nos fue muy bien y acá están los resultados. Felicidades al Colegio Intecoba y a todos sus estudiantes por esta exposición y por sus 26 años de vida institucional. Con esta información nos despedimos. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana sábado en nuestra emisión de las 12 del mediodía de fin de semana. Que tengan todos una feliz noche.